Lo que pasó después del anime de Suki, Gamishibiku y Sekai Donshu. La diferencia del final del anime no es igual al capítulo 46 del manga, así que voy a decir todo lo que pasó después del anime. Comenzamos con el video. El capítulo del manga comienza con Mori y Patrick Rembrandt, hablando de la tienda de Makoto. Patrick, ¿cómo es posible que no tenga empleados? ¿Es en serio que solo tiene a la señorita Tomoe y a la señorita Mio? La señorita Tomoe tiene un seguidor, Alimed Latter, que decidió poner bajo sus alas. Sin embargo, solo tres personas no serían suficientes. Quisiera mandarle a alguien. ¿Quién está disponible para ir, Mori? Mori le responde. Lamento decir esto, pero no tenemos margen para eso. Si la apertura se retrasara un poco, podríamos arreglar ese problema. Patrick preguntó. No puedo creer que se le haya olvidado ese detalle. ¿Tendrá algún plan en mente? Morris responde con dudas. Pensé que solo estaba bromeando, pero parece que tiene la intención de contratar demis humanos. Patrice, puede que haya pensado en eso debido a lo costo, pero es imprudente. Es como dejar que el ganado maneje tu tienda. Encontraré tiempo para visitarlo con la excusa de celebrar la apertura de la tienda. Pero esta vez tendrás que ir solo, Morris. Morris responde que sí. Después pasamos a la tienda de Kozunoja, el primer día de su apertura. Eri estaba al frente de la tienda y aparecen los eros a molestar e insultar a los semihumanos. Eri se disputa a ponerle frente. Aqua no quería que Eri comenzara a buscar problemas porque no quería volver al campo de entrenamiento. Mori piensa, habíamos persuadido a los negocios que interferirían con Kozunoja. Ahora bien, ¿va a salir la señorita Tomoe o mío? Pero Mori se equivocó. El que sale es Barry, regañando al aventurero y quitándole el arma. Mori se sorprende, viendo que es un enano antiguo y que hace buenas armas, aunque sea semihumano, mientras que Barry comienza a afilar el arma. La señorita Mio sale con fruta para calmar a los clientes. El aventurero se queja, diciendo que le quitaron el arma. A lo que Mio le responde: Él, cuando ve un armacita maltratada, no puede ignorarla. Así que la afiló, pero nuestro empleado actuó por cuenta propia, no le cobrará por el trabajo que hizo. Mientras que cuando le iba a devolver el cuchillo, este mismo le rozó el rostro al aventurero. El aventurero le rebate el arma de la mano a mío. El aventurero se da cuenta que se cortó con el cuchillo, a lo que se pregunta, ¿qué tan afilado está el cuchillo? Mientras que Eric se balancea sobre él para echarle una poción. En cada paso que hicieron lo usaron para promocionar la tienda y sus productos La poción que le echó hizo efecto rápido y curó la herida Todos los demás se quedaron sorprendidos Y diciendo que Esa porción podría valer 10 monedas de oro A lo que Eri le dice La poción está en oferta por ser la apertura de la tienda La poción está a una moneda de oro Mientras que Mio le ofreció fruta el aventurero dudó en esta fruta, mientras que las personas le dio curiosidad y comenzaron a probarla, diciendo que era la fruta de la ciudad de la niebla. Una fruta sumamente cara y deliciosa. Estaba vendiendo todo barato. Eso le dio gana a las personas para comenzar a comprar y arreglar armas. Mientras eso pasaba, aparecían los mejores aventureros que acompañaron a Limit Letter. Tuan dice: ¡Ah! Esa es la tienda del señor Kuzuja. El aventurero no podía creer que el equipo de Toe, lo que han estado destacando últimamente, esté en un sitio así. ¿Qué están haciendo en una tienda de semis mientras que el equipo de Toe hablaba sobre la poción? El aventurero se siente utilizado. Mientras que se escucha una voz que se acerca, era de Aqua. Se disculpó con el cliente y lo trató de la mejor manera posible. Y dándole de probar la fruta, cambiando de opinión al aventurero. Que los semis pueden ser lindos y agradables. Mientras que Aqua lo estaba haciendo era para no volver al campo de entrenamiento, estaba desesperada. Eri se burlaba de los humanos, mientras que Makoto le pregunta si siempre tiene que a Aqua limpiando tus líos de esa manera. Eri no sabe de lo que él está hablando. Makoto estaba preocupado de que el plan de publicidad no diera resultado, ya que lo planeó Tomoe. Pero al final sí funcionó, ya que todo era el plan de Tomoe, todo ese problema que pasó... Estaba prácticamente calculado Mientras que Mio estaba dando muestra en el frente de la tienda Cuando de repente se dio cuenta que Mori estaba observándolo Dice Mori Primero fue la señorita Tomoe Y ahora la señorita Mio se dieron cuenta de mí. suspiró Hubiera tenido problemas con ello, incluso en mis mejores momentos Supongo que informaré que no hay problema en este momento Unos días después Estamos ahora en el círculo de teletransportación de la carretera dorada Makoto, patrice y Morris están hablando Makoto le está agradeciendo por ir a despedirse patrice le preguntaba por qué no se va por la carretera dorada Makoto responde que no la necesitaba Ya que no iba con su ministro Ni nada que no pudiera pasar por el transportador Y también prometí reunirme con un nuevo seguidor Ellos se sorprenden y preguntan quién es Makoto recuerda que no lo ha presentado y que no está involucrado en el manejo de negocio. Así que tuvo que presentarlo y prometiendo que lo llevará a conocerlo cuando las cosas se calmen. Patri le agradece por tenerlo en cuenta y le recuerda lo de la academia. Makoto le agradece por la carta de recomendación y preparar el papeleo. Eso le dará ventaja para él. Ya que en Roscar no solo se hace negocio, sino también se puede ir a aprender en la academia. Patrick le agradece el halago. Mori piensa que él lo hizo ya que su hija se lo pidieron. Patrick le dice, mi hija volverán allí una vez se mejoren, así que espero que se lleven bien. Makoto le responde, por supuesto, lamento no pudiéramos conocernos aún, pero me alegro saber que están mejorando. Patrick se alegra y le dice que hizo una pintura de las tres, que fuera a verla una vez que fueran terminadas. Makoto se sorprende al ver que hizo una pintura de ella tres cuando estaba maldita. Makoto mira a Mori. Mori parecía lo que decía su amo era una broma. Makoto se relaja y dice que sí cuando encuentre el momento para ello. Al final, la pintura sí la mandaron a hacer en un pintor de Easter. La carretera dorada es un camino mantenido por los cuatro países conectados a él y es el camino más seguro y valioso del mundo. Por eso, en realidad, viajar por el camino, en lugar de los circos de esta población, confiere un pequeño estatus social. ¡Patrice! ¡Se fue! No hay muchos comerciantes que no hayan viajado por la carretera dorada. A él no le interesa ser el centro de atención. Mori le responde. La tienda que acaba de abrir sigue funcionando bien. En este mundo, a los inhumanos siempre lo miran por encima del hombro. Y lo deprecian por su apariencia. Pero eso ha estado cambiando. Si son capaces... Eso no lo toman en cuenta Morris, Ha pasado tiempo de que su precisión Ha estado lejos Amo Patrice Parece que es mejor no intentar predecir nada Relacionado con el señor Kuzunoha Él y sus sirvientes son fuertes Ese chico probablemente gana una fortuna Al viajar a lo largo de la carretera dorada En poco tiempo Patrick y Mori siguen hablando de Makoto Sobre que no le interesa la fama ni el estatus social o el poder Mori no puede rastrear su linaje no importa cuánto haya buscado Piensa que es una criatura de leyenda Patrick sabe que tiene razón y reconoce que si hubiera más personas como él sería un problema Patrick pregunta Entonces Mori está despegado a la zona a lo que Mori responde Sí, para empezar solo se permite Guardian Por lo que nadie podrá escuchar lo que hablamos Patrice y Morris comenzaron a hablar más en serio. El palacio está investigando sobre las expresas de Kozunoha. Por los niveles de mío y tomón, piensa que el reino de Aoi se puede involucrar. Si es así, las opciones de Kozunoha serán limitadas. Patrick dice que no hay necesidad de estar nervioso, porque el jefe de gremio de aventureros, el señor Fan, había emitido una orden que convenientemente le podía a todos los sucursales que no hablaran del tema con respecto al señor Kozunoja. Los niveles de la señorita Tomó y mío en todos casos. Parece que él no va a considerarlo hasta verlo en persona. Piensa que esos niveles eran un error. No proclamará nada oficialmente. Patrick dice... Al menos que lo ve en persona, no cree que sus niveles superen los mil. Patri ya lo había enviado una carta diciendo que él actualmente le está dando prestado a la compañía de a un poco de espacio Y que no hay problema, además estoy haciendo esto porque él salvó a mi familia Aunque sea la plaga que me sigue expuesto, además sé cuál será el siguiente movimiento que hará los funcionarios Con dinero se le compra el silencio Patrick le pregunta qué hay de la batalla para recuperar la fortaleza Estela Patti no le interesa eso a él. Le interesa más cómo es que Kusu pudo obtener esa información, ya que él vino de Páramo y ni siquiera había visto un mapa. ¿Qué conexiones tiene para obtener esa información? Puedes que el aventurero se lo dijera, pero Mori le dice que no. Ahora cambiaron de tema al héroe de Grotonia. El héroe de Grotonia ha estado montando su resultado en todo el imperio y ha estado siendo utilizado para ayudar a la segunda princesa con sus investigaciones. En Gritonia Se muestra como el soldado anuncia su llegada Lo llaman héroe Y una dama le ha dado la bienvenida Él la llama Lily Después le muestra su nivel que es 605 Diciendo que todavía está lejos de Sofía Que es nivel 920 a lo que Lily le dice que eso es increíble lo que ha hecho en pocos meses que ha estado aquí Muchos héroes no han podido lograr tales resultados ni en su vida entera Animando con esa palabra al héroe Lily le dice que ya será capaz de luchar para recuperar la fortaleza en la batalla A lo que el héroe se preguntaba si no estaban esperando al héroe de Liminia Que podría ser útil y más si subió su nivel a lo que Lile le dice que su nivel es 400 El héroe no puede creer eso Es 200 niveles más débil que yo Pero cuando me invocaron Él me llevaba a 138 niveles encima de mí Quizá no puede hacer misiones secundarias No puede hacer misiones repetitivas O no sabe hacerlas. A lo que Lile le dice que es simplemente superior Y que no se preocupe tanto Ya que tiene la bendición de la diosa en la batalla Y que el nivel que tiene es suficiente A lo que el héroe le dice que tiene la razón a lo que Lily se lanza a abrazarlo y decirle que si es que está interesado en el R de Liminia Ya que ha escuchado que es una mujer muy hermosa A lo que el héroe le dice que es feliz con ella y con las otras chicas A lo que ella dice que es normal que un gobernante supremo desee más mujeres Solo quería saber a quién deseas A lo que él le dice que le hablará de eso si alguna vez lo hago donde por fin se muestra como es la verdadera cara de Lili O pensamiento donde ella dice Héroe tonto, lentamente esa débilmente suya Para convertirlo en un tirano Y Iwahachi Tomoki Algún día usurpará el imperio de Grotonia Pensar que tendré que Esperar hasta la victoria contra los demonios Esté segura cuando llegue ese día Y hasta aquí llega este capítulo. Le hice un resumen para el próximo video Voy a narrar todo lo que dice, solo diré el nombre de la persona que habla y pondré una foto Así será más fácil entender, porque aquí fue como que hice resumen de las palabras que ya estaban hablando y haciendo cosas Y si lo hago así y veo que es más corto porque veo que el video me salió largo Puede que haga hasta 5 capítulos o 3 capítulos en un solo video, no sé cuánto me saldrá Y lo que estoy intentando también hacer es hacer lo que sea un video semanal o al menos espero Eso no me teclado, eh. bueno hasta que lo dejo hoy, voy a dejar hasta esa parte donde dije hasta que sonó mi teclado porque llevo un buen rato intentando que me salga bien el tono y todo eso, pero bueno, Chao chao.